Hola, ¿qué tal? Randito en el canal, aquí que un video para ustedes. Hoy estamos en GTA con Caracito Rabito y Alex. Hola, chicos. ¡Hola Papu! ¿Cómo estamos? ¡Hola! Loco, loco, loco, loco. Mira, soy un rabi arco iris, loco Porque estoy con muchos colores no, es, ¿sí? es un tramposo, se ha elegido auto personalizado La raza. Es un nah, auto LGBT, no, Papo. No. Bueno, chicos, los he traído hoy a una mega rampa En este grandioso GTA Que hemos vuelto desde hace mucho tiempo Bueno, que te esperas, loco? que te esperas? Si yo voy primero! Ah, a no ¡Kenetton corre! ¡Kenetton corre! ¡Oye, oye, no, oye! No, ¡Pero, no, pero no, que se vuelve el Rainbow! ¡What the fuck! Loco loco loco what the no, fuck no, no, no. no me he caído Vale vale vale voy a hacerlo a la antigüita como yo le hacía en mis viejitos tiempos y como lo hacía mi abuelito lento. O sea que vas como un abuelo Arranque desgraciado qué sustenú no? Na na na lento pero seguro papá mira mira mira te voy loco. a tirar te voy a tirar Ya Lo no, vea a loco lo voy a tirar Hay un avión what the fuck Cuidado cuidado What Acabo de ver cómo se hace No no Emi Avión Kamikaze, bro. Loco, esto se está volviendo más complicado de lo que pensé. Retiro lo dicho en la primera parte. Mi pana, muy lento, pero Seguro. Loco, pero. Ven para atrás, amigo. De por mí. Que lo logramos. Hombre, Kefli, ¿cómo estamos? Hombre, Alessi, ¿cómo estamos, chicos? Hombre, la batalla todavía continúa en el aire. Vente por acá, perro. Ay, perro, perro, perro. Amigo, que hay otra rampa. Cuidado. ¡Oh, su máquina, es verdad! ¡Hay otra rampa! A ver, a otro otra lo peor. ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Dos rampas en un video? <risa> esto se va a poner feo. Mira, mira, me fui volando. ¿Y ¿Qué, qué pedo con este vehículo? Uh, eso fue grandote, amigo. ¿Lo He logrado pasar con el auto Kaplan. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasa, sucio? Esta es mi venganza, Spanky, por andar lento como un abuelo. Voy, voy soltadito, voy soltadito y llegué tranquilo. Yo voy rodando. No hice ni una sola cosita y ya he llegado, papu. Ope, pero no quieres meter un poco más de emoción, lanzarte al vacío sin esperar nada. Pero ¿cómo te digo que me acabo de tropezar con la rampa con la rampa? Mira, mira, mira, bro. Arrestado oh, de ves. nuevo. <risa> no no ¿Cómo ¿cómo se se increíble. <risa> mira, me está echando. Me está echando un poquitico de humito en, en, en, la, en la parte de atrás, pero estamos ready, estamos ready. Loco, que, Blake, que eres muy lento, loco, que ya vamos en el tercer auto. Es malo. Pero que ya estoy, mira no! los aires, papu, primero, ¿Qué? me posiciono. ¿Cómo pasó? Let's go. Oye, oye, oye, es que se me pasó otro, ¿eh? Que, que ya no soy primero, que, que Galacito va primero. A ver, que es que él es el eres, no? enmascarado. Se está quedando callado para después sacar los dotes de profesional. Mira, soy primero y déjenme así, ¿vale? Soy no primero, primero, ¿qué hablas de primero? Mira, tengo un rabito enfrente, lo choco, lo choco. ¡Qué ¡Tres ahí, juntito! A ver, a ver. ver ¡Uhúpale! ¡Papu! Agarramos el vehículo, agarramos? <ríe> no vas a saber. <ríe> bueno, que es fácil? Loco, acabo de agarrar el vehículo en cabeza y me acabo de chocar. ¿Y este coche, loco? ¿Un coche Hot Wheels? El coche de los hotbills, ah, amigo es No es el de coche hotbills. de Meteoro, perro. Oh, que perro, tiene turbo es verdad, y está es un montón. Verdad, ah. verdad, verdad es. A ver, a ver, uy, oh, vamos pero de espinales si ¡Loco, loco, loco! Que esto es incontrolable. Es incontrolable este auto. Ay, me acabo de caer y le. No, no puedo volar. ¡Ah! No, sí. Es incontrolable. No, no, vamos, no, controlamos suavecito. Sí, no, Hemos sí, llegado. No, Hemos llegado. No, Qué suerte. Eso es como tirar una moneda al aire. Qué suerte. Allí, dice, no, no, ¡Uy, no, mira! No. ¡Alechi! No, ¡No, no, no, no, no! ¡Corre, corre, corre! No me puedes dar el dedo de ¡Que lo ¿Qué ¿Qué adelanto, que lo adelanto, que lo adelanto! Estoy a punto de tomar el punto. ¡Sería una ¡Sup! pena ¡Ah! si. ¡No! ¡No manches! Pero... ¡Ah! manches! ¡No! ¡Pero te tiré! ¡No! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Ahí hemos logrado nuestro objetivo! ¡Maldito ratón! <ríe> Ahora estamos en la moto. ¡Mami! ¡Ja, la moto mami no duró mucho que digamos, bro. ¿sabes, sabes, sabes, que la moto mami vuela, bro. Toma, aquí está tu moto mami. ¿Dónde está? What the fuck? What <risas> the fuck, bro, tiene que bro hermano. Teme, me teme, me vaya loco. Como te decía rabito, lo que tú no sabes es que mi moto mami vuela, bro. Mira, mira, Uy. Mira, mira, mira, ¿Cómo que vuela? Ya no vuela mi moto ¿Qué le pasa? <risa> ¡Efectuosa, loco! Ahora sí, necesitamos coger impulso en la rampita Nos ¡Y volamos! ¡No! Ya está! ¡No ¡Vamos! ¡No, ¡Eh! ¡Qué razón! ¡Oh, ¿Qué, ¿Qué te pasa? Ya, ¡Qué no libre! Son? ¡Le di justita a la gente! ¡No! Y... ¡No, bueno. no loco ¡Qué asco! ¡De persona el rabito! ¡Rabito, ya pásate el avión, por favor! ¡Vale, vuelo, vuelo, vuelo, vuelo, vuelo! ¡No! ¡Llegamos! ¡Woo! <risa> ¡Qué que te caigo en la cara ¿Qué? ¡Cuidado! ¿Qué pedo? ¿Dónde estás, bro? Detrás tuyo, perra, oh, detrás vi. tuyo. Oye, ustedes que somos buses de discoteca, mira. Vamos a poner sí, aquí Sí, sí, sí. No, no había presupuesto para el escenario. No, qué voto, qué voto demasiado. A ver, a ver, Oye, a ver. Vamoslo con los aviones. pásale, pásale por ¡Uh! ¿Qué, qué carajo pasó? Así. Sin maldito pasó! todo, qué Mis panas sin mover ni un solo músculo. ¿qué rabito? Lo acabo de tengo, de... <risa> saltando lástima mío ¿cómo? Uy, Alex, tengo, ¿sí lo una lástima que No, no, no, no, hijo de tu madre ¿Qué <risa> Estaba tan cerca y loco y ahora tengo el escenario encima del bus. Ahora sí ya mucho más fácil. Ahora sí no ya tienes presupuesto, bro. Ves que sirvió. Sí, pero siguiente? a qué costo? No, no, no, no, no, no, Ahí no, no. Ay, eso es muy rata, loco. Pero sigo vivo, sigo vivo. ¿Qué? ¿qué fue ¿Cómo que cómo que sigue vivo? Vienen, no hay que poner en modo Latinoamérica esto con desafíos, no, no, no, no, no. con desafíos El que me tire el que me tire sonido. Lo tire, lo tire, Tonto ¡no! Galacito, hagamos algo para que lo pases Tú, hazte en la mera puntita Y yo acelero mi turbo y así lo pasas a la primera Dale, dale, dale, dale, dale. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Hola, ¿y esas ayudas? Sí, Oye, padre. eso sí, sí, es que sí, sí, sí, es Ser trapa. humilde, uno, dos go no. ¡Vuélale, bro! ¡Vuélale! Si no sabes volar ah. ¡Hola, Hola perro! Nos volvimos eh, a ver. ¡Eh, batimóvil! Solamente hay uno, fuera Oye, de me, No, soy El, el batimóvil ahora es... ¡Venga! <risa> sí, no. le digo, lo que tú digas, digas, que va muy lento es? Loco, ¿sabes el auto que tienes para ir tan lento? Te voy a enseñar cómo se hace, A ver, a ver, oh. ensé, ensé, ensé, ensé. ¡Qué pedo! ¡No! Oh. Oh. volando! ¡Mira, mira ¿Quién cómo dice vuela ¡Mira que ay, los por... autos no vuelan! ¡No, mira, la ¡No! <risa> ¡Ah! ¡Mi abuela! ¡No mira ¡No, ¡No! ¡Por favor! ¡Caigo bien! No. ¡Caigo! ¡No! A ver, Ale, si voy a tomar tu pro. Mis pro a tips ver. son legendarios, amigo. A, a ver, vamos aquí. Los pro de y ¡polamos! Loco, que esto esto esto es más bueno que una nave. Mira, ahí te veo. <risa> no, yo no caigo bien. Yo sí caigo. He caído perfectamente. Mira mira aquí está. está aquí! Mi... ¡Eh! No, What the fuck? <risa> bueno, no, se transformó en otro auto. <risa> <risa> y se no. fue. Casi sí. nos atropella, loco, ya sabemos que amigos tenemos, no puede ser Ya, hola, ya, ves, ya oye, no me pinta Oye, oye, oye, oye, pero que ahorita... Hola, hola, hola, hola, que violento Ahora todo... <ríe> <ríe> me estrellé con el galaxito Qué sucia Pobrecito amigo, la arrollé O pinchudos, eh. Yo tengo el pincho más grande de esta ciudad. ¿Qué dices? ¿Quieres, un... ¿Quieres qué? que nos amo yo, los pinchos, bro? A ver, ¿quién es... Hombre, el seguro ticudo? que ganaría, loco, porque voy de primero. Vamos. Oh. No, no por mucho. No, no, no, no. Vamos, vamos, vamos. ¿A dónde está usted, usted, a dónde está usted, gameplay? ¿A dónde ¿Te van, Rafael? Oye, quítese, quítese. ¿Por qué todos ah. vienen a por mí? ¿Qué yo voy primero. Exacto, porque tú eres un traidor. No es traidor, porque no quieren que gane una semicodiosa alma Nadie quiere que gane, nadie quiere que gane. a ver, Oye, Alexi, Alexi, puedes parar y hacer el spam, por favor. Oye, espérame, espérame, espérame, que ya llego. Oye, me quiere dejar. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué estamos? No, no, no, no. No, me van Espérate, espérate, se me descontra. Se me Quita, quita, quita, qué quita, no, no, no, colorido No, no manches, amigo ¿no? no, no. Vamos, vamos, vamos ¡Dévenido, dévenido, Let's go no. Es sucia Let's go, mi pana Número uno, eh, cuando quieran le doy clases Número uno en trampas Número uno en injusticia Número uno, eh Pa casa, platita